I gave you all me When I came I knew that I'd be Down for the fall ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hacer unas esferas muy, muy, pero muy fregonas. Aparte que están muy fregonas y muy bonitas, son muy económicas. Este, Vamos a usar cosas reciclables y no vamos a gastar ni un peso. Bueno, quizás si tengo que comprar la botella en aerosol y el silicón y... Yeah. Pero para este día igual lo único que necesitan son obviamente rollos de papel. Este. Si no tienes suficientes, espérate a que colecciones unos o pídele a la, o pídele a la vecina que te regale unos. Ya que tengas tus rollitos, ahora sí vamos a empezar con el DIY. Primeramente lo que vas a hacer es cortar los rollos en tiritas. La verdad no importa que sean del mismo tamaño. Si, si quieres ser muy exacto, entonces haz rayitas y luego córtalas. Yo simplemente las corté así como pueden ver aquí y ya es todo. Vas a cortar muchas de estas. Y ya que tengas bastantitas, este, yo aquí separé este, algunas de ellas. Hice 7 montoncitos y en cada montoncito puse cinco de las tiritas. Y ahora si se fijan muy bien aquí, tenemos aquí nuestra primera ruedita y después la segunda, tercera, cuarta y quinta. Si se van fijando como la hice, como hice una más chiquita que la otra. Y ya después vas a agarrar la que es más grande y vas a agarrar la que le sigue. Y con poquito silicón la vas a pegar en la puntita. Este, y luego vas a hacer lo mismo por la por el corte 3, 4 y 5 Y vean que agarra como una forma de hoja súper bonito. Y ya después de que hayas hecho esto, vas a hacer siete de esas. Y vean cómo forma como una flor. Pueden dejarlo hasta aquí si quieren. La verdad que se ve muy, muy bonito. Este, ah, de veras, no se ven a quemar porque, ah oh, mis manos están rojas de tantos quemazones que me di con el silicón. Pero a veces como que me gusta. <ríe> no les ha pasado. Ya después de que hayas conectado toda tu tu copo, este vas a agarrar otros pedacitos del número 3, así le vamos a decir, este y vas a pegarlo por todos lados. Vas a hacer 7 de estos y los vas a pegar entre cada petalito, este o copo, no sé cómo decirle. Y ya después este vas a agarrar una tirita más, la vas a cortar, la vas a enrollar muy cuidadosamente y después pegarle con silicón la puntita y, este, y formar un circulito y esto va a ser el centro del copo Nomás para que no se vea esa parte fea A menos de que les haya quedado súper bonito Entonces pueden saltarse este paso si quieren Pero yo quise ponerle esta ruedita Enfrente y atrás Creo que no les expliqué, pero pueden ver aquí de que puse un, un circulito enfrente y en la parte de atrás del copo, del copo de nieve, por si da vuelta en el árbol o algo. Este se vea como que muy, muy chido. Y ya después, si quieren, lo pueden dejar así o pueden pintarlo con pintura, pintura en aerosol. Yo aquí usé plateado porque mi árbol es como que entre plateado, blanco y mi casa es gris y como que mucho gris aquí en mi casa. Ustedes lo pueden pintar del color que se les pega. De la gana les recomiendo mucho el rojo o el dorado, depende de lo que estén haciendo ustedes y también si quieren ponerle brillantina se va a ver muy muy padre yo me salté este paso porque mi pintura en aerosol tenía como que unos diamantitos ahí muy bonitos y dije pues no lo voy a poner más, así lo voy a dejar y así lo dejé y ya después le vas a poner un hilito y eso esto es lo que vas a hacer Increíblemente chicos, este ha sido un DIY que más me ha gustado para Navidad Creo que porque usamos cosas muy, muy, muy, muy económicas este, Seguramente muchos de nosotros tenemos hay botellas en aerosol que guardamos ahí este, Y rollos de papel pues por todos lados hay Tijeras, todo el mundo tiene tijeras y todo el mundo que hace DIY tiene silicón so, Prácticamente te puede salir barato hasta gratis este, y es un pasatiempo muy, muy padre. Este, se me olvidó mencionar de que por cada dos copos creo que usé tres rollos de papel. La verdad que no estuve poniendo mucha atención, pero creo que utilicé tres de ellos. Y bueno, si vas a hacer esto para Navidad, este me tardé como unas... Como una hora y media por dos copos. Ahora si quieres hacer 15 de estas, pues ahí, ahí le calculas más o menos. Puedes hacerlas después del trabajo o después de la escuela. Este puedes hacer dos al día porque puedes ser poquito cansado. Y ya cuando llegue diciembre, ya que pongas tu arbolito de Navidad con estos copos, oh, se va a ver... Divino, divino, divino. Otra cosa que puedes hacer con eso es pegarlas en tu pared. Ya sé que no les muestro, pero si las pegan en su ventana, perdón, también en su pared sería bonito. Pero en su ventana, una ventana así chida, no sé, este, hagan hilitos como que largos y ya las cuelgan. ¡Ah! Oh, se va a ver muy bonito. Chicos, soy una loca por Navidad. Me emociono muchísimo. Oh, tengo mil ideas, pero siento que no tengo el tiempo para hacerlas todas aquí. Me tardaría años y años, años en, en hacerlas. Pero bueno, chicos, espero que estén súper bien. Recuerden que si quieren saludos, solamente coméntenlo en la parte de abajo. Yo con todo el gusto del mundo les envío saludos en mi próximo video. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.